Y acá estamos, ¿eh? ya, ya volvemos a nuestra normalidad. Todo muy normal. Ya volvemos a nuestra normalidad. Pero les decíamos, hoy es martes. Y martes viene con M de Manso, Manso deporte. deporte. Y hoy traen un deporte que me copa. Hecho. Exactamente. Y aparte, recientemente coronadas campeonas locales. ¡Ah! Tres goles cada una. La rompieron toda. Genial. Le damos el aplauso a, Abos a Fernández y a chica! Figura de ¡Bragó! La ¡Bragó! La de... Sí, la trompita sí, la, la podemos no sacar Está mal esto, ¿no? Está con toda la serie. Sí, sí, pierde el tema de la tapa ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien bueno, sí, las felicitaciones antes que nada Muchas gracias, gracias. Gran final con Insa ¿Y tres goles cada uno? ¿Pasó alguna vez esto? ¿Fue un error de la Matrix? ¿Eh? ¿Qué <risa> Hace mucho no pasaba, pero... <risa> en tu caso, bien. Martí, bueno, sos goleadora, digamos a veces eh. Digamos. Ah. Me está diciendo rústica No, pero <risa> no <por> eso <risa> ¿Qué uh, uh, bueno, Más defensora Más dice. Bueno, eh, la final con, con IMSA Que venía siendo un torneazo eh, Y lo ganaron muy bien Cita 3 Con, con mucha autoridad Sí, fue un gran partido IMSA. partido con IMSA siempre son muy, muy complicados Así que nos encontramos con el gol de Martina Apenas arrancó el partido Y eso nos liberó muchísimo Bueno, así arranca cada nota Para ver algo de seriedad, ¿no? Después esto va, va mutando Se advertúa, chicas sí sí, sí, sí Hay un gran cuestionario Con tema político ahí sí. de todo Y va a haber un también internacional Dólar Blue todo. Con las elecciones de Brasil Pero como fueron el otro día La saben la <risa> que Bueno, eh, ¿cómo toman el tema selección? Las dos estuvieron ahí en la, en la prelista Hicieron un, un gran camino Pero bueno, lamentablemente En el, en el final no se les dio eh, en mi caso, ya he tenido varios procesos y, y el objetivo número uno en este fue disfrutar Ajá. desde el día uno. Por ahí te pones siempre la meta de, del objetivo final y estás tan nervioso que no disfrutas toda la otra parte. Eh, así ¿Y pudiste que, disfrutarlo? Bueno, ya sí, sí, lo también. disfruté de todo. Aparte uh -huh. de compartirlo con mis hermanas, con jugadoras con las que he admirado toda mi vida, uh -huh. eh, tener la oportunidad de poder entrenar con ellas y jugar. Eh, en este momento... Me encuentro un poco más madura deportivamente, <risa> eh, lo disfruté, disfruté uh -huh. mucho más. ¿Puedo preguntar las edades? Sí, no tengo problema, 29 <risa> y yo tengo 20. Ah, claro, claro. Vos, te claro. tenés por delante también mucho todavía, ¿no? Sí, en mi caso fue, es el primer proceso y la verdad que lo disfruté mucho, estuvo muy bueno. Jugar con jugadoras, con que las ahí, águilas, claro. son las águilas. Claro. Fue una locura, muy buena. Que por ahí las veías vos de chiquitita y ahora te tocó sí, compartir con claro. ellas sus hermanas y ellas eran mis ídolas de chiquita yo las iba a ver jugar ah, todo y no. después después jugué con ellas qué hermosa, que... chicos para los que no conocen qué diferencia hay el hockey sobre patines al, al hockey tradicional el palo bueno, en sí todo, todo más allá del patín, en hierba todo, eh, el palo también es diferente el hockey Pero sobre patines es patín. más rápido, es más, más fuerte sí, es más... Es más... más físico además, no por el tema de los choques es más físico, sí, uh -huh. tiene más roce. Eh, más dinámico, Ajá. Eh, tienen, para mí tiene más adrenalina, claro. es eh, más divertido. Y los patines son los de cuatro rueditas, ¿no? los, los de cuatro ruedas. ruedas. Ah, ok, sí, sí. y eso ya ustedes como caminar, patinar es como caminar. Eh, sí. O sea? sí, sí, al... no tenés ni que chiquitas? pensar. Yo arranqué a los 10 años. Ah, vamos. Ajá. yo a los 6. Y eso que tu familia es toda el hockey, digamos. Pero... Es toda el hockey, Ajá. y la historia es conocida igual. Claro, claro, claro. Mi papá no quería que jugáramos hockey sobre patines y empezamos con césped, así que después lo convencimos ah. y cambiamos. Es que o sea que también que tenemos conocimiento de causa sí, que, de sí. la diferencia entre hockey y sobre entre los dos. Ajá. Bueno, las dos hermanas actualmente de la selección argentina, además, por jugar el, el Mundial. Sí, están. La están las dos allá entrenando en San Juan. Ya, ya no queda nada. No queda nada. El, el lunes arranca. El martes, el martes. Ah, el lunes de 8, el lunes, claro, lunes. Exactamente. Bueno, tenemos cuestionario, Orne, cuando sí, vos quieras. Ahora, eh, ponemos el cronómetro en pantalla, señor sí, director, por favor. Van a ser una cada uno, eh. Oh. Eh, Mucho de cultura general tienes esto. Ah, sí. <ríe> Ponerme, por favor. Lo más difícil es entenderle. Después sí. si le entienden. Entendeme la pregunta. Va, una cada uno pueden decir paso. Oh. Hay una tarjeta para salir de la cárcel, como en el Monopoly. No, no, va una cada una, pueden decir paso. En un minuto tienen que meter la mayor cantidad. Oh. El récord tiene quién? Eh, Benzema Luca Modric del Real Madrid, ¿no? Sí. sí. sí. Acá. Justo. Ver. No me acuerdo. Cuando cielo, me hablamos, Cuando pero torne okay. de la. En tres, dos, sí, dos. no. De, de primera. Debuste de primera. ¿Me Mejor compañera? Valentina. ¿Cuántos títulos tienen en talleres? 40. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Pasado sushi? Sushi. ¿Te acuerdas de una de Sí Sí. ¿Récord de goles en un partido? Eh, eh, eh, sí. Eh, no se me entiende. La que pasa es que. Guglio vuelve ayer. Sí, sí. ayer. sí. Sí, Gobita roja o verde. Eh, roja. ¿Mate dulce o amargo? Dulce. ¿Una película? Eh, Raylon. ¿Cómo se llaman los amigos de Harry Potter? Ron y Germán Junior. Sí, sí, perfecto. <risa> ¿El mejor actor que quién es? ¿Quién es? Eh, Deja argentino, de argentino Franchella Muy bien eh, Vino Ferret Vino ¿Cómo te la pasión Yo tengo un sapo que se llama ¿Ah? Yo tengo un sapo que se llama Pepe Sí vale. <risa> <risa> de lado Manera Flip eh, Casa abajo de la De la Sí o no Casa la que casa la Sí Sí, sí Interam, privado o público Privado Más leche que café Más café que leche Más café que leche A fuerza sí, sincero, ¿Quién es mejor? Julieta, Valentina o Boutina Jugatela. Valentina Valentina ¿Qué significa talleres? Eh, familia ¿Qué significa talleres? Pasión ¿Puedes decir algo a tu compañera? Se me acaban las preguntas. Ah. <risa> Seca, estoy sacando agua, agua, agua. Muy bien. Listo, muy bien. Oh. Eh, bueno, se eh, bueno. Por caso es que, que he no. es que metido tantas que ya queríamos ¿Pasó? una frase para guardar para la pro. Te tiene algoritmo. ¿Cómo que te pareció? ¿no? Si tuvieras que pedir un deseo para el mundo, si te conceden tres deseos, y teníamos que ¿Te hacerle la pregunta que dejó el invitado de la semana pasada. A ellas. Exactamente, ellas tienen que formular una pregunta para el invitado pero que vecino. hacerle la del invitado pasado, ¿te la, ¿la del acordás? El invitado pasado. Era, ¿sí? ¿No ¿A te ver, acordás? Dale, sí. Porque vale, la vamos última vamos. vez que quisiste hacer una pregunta <ríe> vecino. Dale, no, vos no, que se la Tenían que vale. elegir entre la selección campeón, eh, campeona del mundo, sí. o sea, que gane el mundial, o que descienda de a su equipo. Ah, Ay, mira, qué pregunta. ¿Qué prefieren? Ah. ¿Que salga campeón argentina? Ah, yo no se me, sí. yo me la acordaba, pero. Que salga campeón argentina. ¡Ah! ¡Mirá vos! No, o sea, el de Cristina, eh, los desaparece. ¡No! ¡No! ¡Qué eh, no, es no, es no, eh. Experiencia, eh. Madeo! Bueno, bueno. Estás como la, con la pregunta de Natalí Pérez que le dijiste cualquier cosa. No recuerdes eso, por favor. No recuerdes eso. Por favor, bueno, eh, no sé si hay desafío. Espectacular, Ahí. ¿no? Es que me, me podrías enseñar chicas. Ah, claro, chicas, a jugar un poco. A mí me gustaría. Yo creo que podrías desafiar a, a, a, ¿a, a Amadeo. Agustina ¿A me picanteó, bueno, me en la enseñar. previa me dijo que ella quería un desafío. Porque yo este no lo tengo tanto, tengo más el traje el Tienen que decirnos este cómo bueno. se agarra este todo. Este, claro. ¿Se agarra ah, igual? Bien, perfecto. Sí, se agarra igual. tiene un pasaje de el otro, no es así, pero en este lo puedes tocar de los dos lados. ¿Para qué? Vamos a correr acá. Ah, bueno, si necesitan un refuerzo, me avisan. ¿eh? Obvio. Para haciendo el refuerzo. ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Es lo que es lo que es Acá. ¿Te la robaron? que eh, es eh! Para que es lo que Oh, eh, uy, ¿a dónde cayó? Con el palo Ahí te pido mil disculpas Bueno, oh. mientras tanto Ustedes me, me enseñan Entonces, agarrar el palo Es las así manos sí. Se, ¿Se el puede por... agarrar de las dos formas En hockey sobre Ah, okay. derecho. Y levantar el palo ¿Hasta dónde puedo? Ahí para ah, acá sí. ¿Lo, lo sí. puedes levantar? Pero digamos Porque para no golpearte la cara poner... Sí, sí En realidad por ahí Te cobran altura o peligrosa, pero no... No hay... ¿Metiste alguna vez un palazo de más? No. Realmente. No quiero Hacer así, tú, pasando bien. Capaz sin querer, pero... Pasa la que, Martín, no te cae muy bien de ahí. ¿Le metes el palito de ahí? No. Disimulado. Mira la goleadora. Mira la goleadora. ¿Puedo poner un poquito? Me gusta. Toma, a ver. ay la cata. ¿Listo? Yo voy estoy de toco. Ahí, ahí te la Bien, bien, bien. ¡Es la ¡Es vamos, vamos. la ¡Es la casa, dale, la, la, la no. ¡Uh! ¡Las chicas están como... No. locos, madre. Vale, vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ver. ¿qué decir. Sí, yo le pego con el pie mil veces. Sí, sí, sí. <risa> no, se tengo un no, no, no. Chicas, no necesitan... ¿Se cobra ¿se pie? Se cobra pie. Se cobra, se cobra pie. pie. Oh. Es patín. Se dice patín. Patín, patín. patín, patín, patín. patín. ¿Van a ir a, no a San Juan? ¿A de la selección. Obvio. Pará. Dame la buchita. Quiero sí. quiero... de la pata. Quiero ver si esa muere como dicen. Bueno. A prueba. Las dos. ¿Las dos contra vos? No necesitan una jugadora. Martín contra Bueno. No necesitan una jugadora Para no, ti sí, Uy, sí. estas saben en el serio. No. Uy, sí, son play la conducta. Le hicieron dos cañones. Chicas, la conductora, por favor. No. Chicas, qué atrevidas, dos caños. No. Evidentemente eh, sí son las mejores. Sí, sí, sí. Gracias, felicitaciones, gracias, gracias. un placer tenerlas acá. Gracias, gracias. Eh, por gracias. supuesto, también vamos a cortar este pedacito, ama, y lo ponemos en nuestra cuestionario. Por supuesto, acá. el cuestionario, sobre todo, ¿no? Sobre muy todo, bien, a eh, agotar las preguntas. Sí, la próxima más larga, dale. Sí, sí Tienen <risa> que formular la pregunta para ah, el invitado ah, que Ah, ¿qué preguntaría? ¿Y cuál era la pregunta Puede ser, de ser todo. todo. Puede ser la de la selección. de de sexo, lo que quieran. ¿Cómo? ¿De sexo? Sí, sí, todo. ¿No te lo hice con la trompita colgando? Sí. Bien. <risa> lo que quieran. ¿Qué <risa> um, está, ¿no? ¿Eh? a <risa> ¿Y si vos tenés acá? Puede ser lo que quieran. Qué pregunta. A ver. Si puede que ser que ahora, sea porque te lo voy a enviar... ¡Mángalo, Joder! el ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Gisela! Julián y Macio. Hoy